No sé, qué, no sé de qué vamos a hablar porque, <risa> no sé, creo que son las 11 menos 20. Hace 20 minutos sí. que le, le estamos dando a dale esto que te, dale. sin parar. Eh. ¿Y qué hace cuánto no nos veíamos? Sí, como cuatro años. sí no, más, ¿cuatro? Más, sí. ¿Hace cuánto te fuiste? ¿De Mendoza? Sí. Eh, 2014. Y estamos en el 22. Ocho años. Ocho años. Ocho años que me fui. Bueno, pero un, me parece que un vinito de por pero medio claro. para una buena charla, ¿te parece? Sí, me y ocho años tenés que conocer a nuestros amigos de bodega Privada. Mira, escucha. Cada buena comida hay que acompañarla con un buen vino.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 estar acá, si sí, nos hemos charlado todos. Ay, ¿no? Dios mío. Me Julieta. encanta porque yo estoy re mendocina, tenía este... ¿Tenía cuál? Creo que estoy re mendocina, porque estaba, viste, cuando me la <risa> a... Ah, Fue <risa> eh, Paraguay. Llegué de Paraguay y me decían, estás, estás como medio paraguaya. Calai, hablame en paraguaya <risa> Ay, hablame paraguaya. Ay, no, favor, que no, como la no, dice. me sale así, sí. Claro, pero lo que pasa es que acá nosotros hacemos como un paraguayo muy marcado, claro. que es el paraguayo paraguayoite, que se le dice que es el paraguayo muy paraguayo del interior. El asunceno es un poquito más... Estilizado. Sí. Este, pero bueno, hay muchas palabritas en guaraní que se usan muchas eh, puteadas, que fue pues sobre todo lo que aprendí. ¿Ah, en serio? Yo te Ay, aprendo lo fundamental. puteadas sí. parecidas a las puteadas que tenemos acá en. Argentina? No, en si hay gente de Paraguay mirando, les pido mil disculpas. <risa> Seguro, porque es un programa internacional, este. Pero nada que ver, la, o sea, las puteadas, no sé. A ver, una. muy fuertes. Eh, ya piró. ¿Ya Perdón, ¿Ya, no? ¿Ya, esto ya piró, es fuerte no. en Paraguay. No, no, no, no. Esto se aprende se eh, ver se dice ya piró. Ya, ya piró así. Ah, comandante. Y es como, ¿Es como ay, la ordinaria más grande que se les ocupa. Ah, mira. Va ¿Es ah, por ahí. Ajá. Cultura con Juli Navarro. El libro de Juli <risa> Navarro acá. Después tenemos. No, después es común. Yo te podría preguntar costumbres Paraguay, No, la mejor puteada. Ella te trae lo que queremos saber. Es que sí, viste. Yo ya que dije, ¿cómo se putea, Claro. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo? Así. Eh, después, a la verdad, es como la, la puta madre, sí. es como Dracore. ¿Cómo? De la core. De la no core. sé si veían la novela. <risa> estaba Lali. Si veían la novela, la, la 11. Ah, estaba la Paraguay. Estaba Lali claro. y Nico, que son dos actores sí, paraguayos sí. muy, muy con famosos. Con Agustina Cherry. Con Agustina sí. Cherry. Sí. Que de hecho Lali estuvo nominada ahora al Martín sí. Hierro, sí. Divina. Bueno, y ellos todo el tiempo decían. Yo yo veía, ¡ay! Yo entiendo, <risa> yo entiendo. <risa> <risa> pero, ¿qué saber, que, che, che, bueno, hablando justamente de Paraguay, pero antes de Paraguay que sí. estuviste en A ver. Vamos a hacer como una cronología. Dale, dale. Estuviste acá en Mendoza, trabajaste en Canal 9. Sí, señora. ¿Cuánto tiempo? Desde el año... Bueno, arranqué con el mirador de cine, les mando besos a los chicos que ayer los vi. Uh -huh. En el año 2008, cuando era reina, me acuerdo que me llamaban, hice un casting. Ah, y un saludito como reina. Por... ¿Reina o virreina? Reina. Mira, Daniela. <risa> tenía que saber esa información. Mira, Daniela, de los o sea, días. no, no vuelva. No, que, que <risa> estaba, estaba chida. Al para la parió. Bueno, Ay, te la cobre. Te la cobre. <risa> eh, te la corena. Cor, cor, cor nacional 2008. Sí. Reina de las ceras. Para Ay, todo el pueblo, Luis bandeja Que te lo dicen en la televisión nacional eh, un montón de años, Luis bandeja. Mira vos. Eh, ahí estuve. Eh, ¿Quién fue tu virreina? No, yo, fui virreina. ah. ah. Con Florencia. Con Flor Moreno Tov. Que no tuvieron muy buena relación. Ah, no tuvimos pregunta. casi que relacionar. Igual, ¿eh, tesora? Te mando un beso, tesora. A mí me encanta. Uh, bueno, no, tú, no, no, no, un montón. montón. La verdad es que es un montón. ¿O no, no, un montón, chicas, eh, chicos, chicas. Aparte, entre mujeres no hay que pelearse. No, no, no. Este... Es la prima de la actual, no, de la reina Rosaliente, Mayra Top. No. ¿O no? Sí, sí creo la es que prima. Y, y soy muy fan de ella. Somos todos fans. De lo que hizo fan. el cierre de la vendimia. No, es una genia. Impresionante. La, en la, en la quiero. Así que una. No. De chicas, aparte. Sí, pasa, eso, eh, mame, aparte que ya. Lo no, que pasa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, eso? Julio? ¿Qué es que te <risa> te yo te lo pregunté, ¿viste, no, ¿qué no, pasó? Ahora, ahora me van a... ahora, ahora nos cambian. Título de último momento, Julieta <risa> Navarro no, ahora Reinado. El no Omar... se llevaba bien con su virreina. No, chicos, no se hace. Eso, pero, pero, pero, digamos, a la pero bueno, fuiste reina de la vendimia sí. Y después eh, estuviste trabajando Ese mismo año uh -huh. hice un casting, arrancó El Mirador de Cine Que era un programa que venía súper así, re arriba Porque venían a ganar Martín bueno. Fierro La conductora salía y me dicen, bueno eh, Me llaman, eh, ven en el diario Que yo estudiaba periodismo, hace un casting uh -huh. Quedo, y ahí arranqué 2008-2009 eh, Mientras tanto voy picando el ajo Y a mí se me está quemando eh. la sartén Tranqui Dani, tranquila estamos, estamos re bien y bueno, ya arranqué con El Mirador, eh, año 2008-2009, y en el 2011 me llaman para hacer un casting, otro casting para, para el magazine, y ahí arrancó a la mañana, Ajá. y ahí estuve 2011, 2012 y 2013. ¿En cada día? En cada día con el cóctel, no también a los chicos. ya también tra trabajabas en la mañana. Sí, Trabajaba en la mañana, sí. siempre. Ajá. Sí, vos sabés que sí, me ha tocado trabajar mucho la mañana. luego la, ma la mañana. Me, gusta. Los mañ me sí Sí. De mañana, ¿De claro, de mañana. mañana. ¿De bueno, mejor de mañana. Que es que es mejor de, ¿De mañana? mañana. Siempre es mejor de mañana. <risa> sí, viste que estás como recién. Levantada. Porque espera, después te fuiste a América. Y después me fui a América. Que no, también. Claro, después en 2013 sí. salgo de Canal 9. Sí. Me quedé sin trabajo. No me llamó nadie. No tenía laburo, nada. Y igual yo. Todo ese año, porque yo me voy en marzo y pasa todo el año, 2013, veía siempre veía mucha tele. Me acuerdo que veía eh, la medianoche eh, y, y, y veía programas de, de chicos muy jóvenes y yo decía, ¿cómo se hace para llegar a Buenos Aires? ¿Para sí. tener un lugar? O sea, sí. Aparte que yo ya en esa época, ponerle que tenía 26, 25, uh -huh. y vos decís... Eh, ¿Cómo llegás? Porque si no tengo un contacto... Sí, en Buenos que Aires es como... Es duro. Es que hay mucha competencia, hay mucha gente que quiere trabajar. Hay mucho, hay mucho talento, eh, hay mucha gente del interior también, viste, queriendo, queriendo, nada, tener un lugar, un espacio, soñando también, ¿no? Porque es como un sueño. Sí, eso sí, para sí. los que estudiamos periodismo y estamos en la tele. Dije, bueno, sabes qué? Le dije a Luquita, ¿vos te animás a irte? Yo me animo, le digo. Estaba sin ningún tipo, ninguna propuesta. Eh, y no fue Así como un mochilita, mate en mano, sí, me fui. sin Mira, nada. Me acuerdo que me fui en agosto sola, porque dije, voy a ir a ver. Voy a, me quiero subir a los subtes, me quiero subir a los bondis, <risa> quiero, quiero ver cómo es vivir Claro, la porque ciudad. el día a día de, bastante es bastante la brágine cosa. de Buenos Aires, es otra cosa que la que vivimos acá. Bueno, Vos tenés que ir a un lugar y me imagino que tenés que calcularle, no sé, si tenés que estar a las 10, <risa> no sé, una hora antes. Sí, salió por, de lo tu menos, casa. por lo menos, por lo menos, y hacer las combinaciones de subtes, no sé, no sé. Entonces me fui 15 días... Caminé todo, traté de entender el mapa, traté de entender dónde estaba, de sacarme un montón de miedos. Y bueno, y volví y le dije a Lucas, mira, estuve así algunas reuniones, pero esa onda... Che, tengo un amigo que trabaja en una radio, tengo un amigo que trabaja en un canal. No, che, no. hola, soy la amiga de si te, acordás, si te enterás de algo. Y yo había... Eh, de. Te buscas, que éramos con los chicos del Mirador habíamos ido a San Luis en una época sí. a llevar el programa a venderlo. Espera, ¿me dicen algo del carnaval? ¿Puede ser Fer? Sí, sí, sí, te quiero, porque claro, el Fer Díaz, con Fer. ¿estás sí. trabajando con el Fer Díaz? Sí, trabajamos ¿Es con Fer. Nos fuimos a San Luis. Hacer, venía el carnaval de Río San Luis que se hizo una única vez Fer, porque después creo que no, no se hizo más. O sea trajiste y... buena suerte. What's no. Éxito. <risa> <risa> Pero no sé sí, si se hizo la misma la misma magnitud. Porque ese año tuvieron comparsas en el, en el autódromo que tiene San Luis. Ajá. Uh -huh. eh, nada fue gigantesco fue re A me tocó hacer la, la conducción de, de, del móvil uh -huh. que Fer era mi caparógrafo. Eh, Eso te vino a saludar. recién en... porque sí. No y aparte que siempre nos hemos, nos hemos cruzado. Y, y bueno y ahí en ese... En San Luis conozco un productor de América, que, un señor grande, que había trabajado con Mirta, me decía, eh, nada, pusimos a charlar y a quien estaba coordinando todo. A él fue uno de los que le dije, hola, ¿te acuerdas de la Mendocina? Y me decía la Mendocina, soy de la Mendocina, estoy acá en Buenos Aires, si te enteras de algo, bueno, así. Y me escribe, yo, todavía, yo llegué en, en noviembre, y me escribió nada, a los 20 días y me dice, Mendocina, eh, venite al canal. América, yo así, América. Claro, América. Eh, digo, ¡ah! Dice, te voy a presentar a mi jefa, ok, fui y tuve ahí una pequeña... persona eh, de eh, Mercedes Stagni. Ajá. Que es una gerente de recursos humanos ahí de, de, de A24. Qué en loco entrar a América, ¿no? No, ¿no? Porque uno está acostumbrado no, a saber, sí, son todos los estudios lindos, pero estamos hablando de América, no, un no, canal a, no sé, Y aparte que. A nivel yo, nacional. Eh, veía mucho el canal. Y me acuerdo que el casting, porque me, me llaman para hacer como un, un casting, que yo. Chicos, o sea, vení me dijeron... es un casting? ¿Qué tuviste que hacer? Me dieron como una, eh, una rutina de cuatro noticias. Y me pusieron una cucaracha, ¿viste? que En esa época, cuando yo trabajaba acá, no se usaba cucaracha. ¿No es que acá. Ah, claro, nosotros Ahora sí. Ahora sí. sí. Y en los otros canales también, pero yo nunca había usado. Te puse una cucaracha y me dicen, bueno, vos seguí. Y yo estaba encima en el estudio de Mauro Viale, mm. ese Ay, chiquitito que uh -huh. era la caja de zapatos. Sí. En ese estudio, que después me tocó trabajar un montón ahí... Solita en un escritorio, con una cucaracha. En, la, en, en el control estaba a, a, a Antonio Laje, que era el gerente. Un montón de gente que. viéndote. Como el jurado Exacto Nosotros acá es. somos jurados También con los chicos ¿Sí? Sí Son De música buenos, Sí, somos sí. buenos o sea, hermano, Porque es muy nervioso Ese momento Y bueno, y ahí nada Empecé a hablar viste Te decían, bueno eh, Juli, arrancamos la noticia Y después decían eh, Basta, basta Último momento Estás cosa Seguís Ay. la imagen Entonces vos te, te tapaban Te querías ver las la imágenes Sí Esto es un operativo Te dicen, un operativo Que hay está al lado Y vos seguías Mirás bueno, esa foto que... 2017 y te... Ay, esa ¿Te acordás ahí, de sí, esa foto? Sí, me acuerdo Me acuerdo Bueno, eso fue 2017 Yo entré 2000, finales de 2014, canal. Y 2015, 2016 hice. Eh... La mañana con Edu Bataglia y ahí me dicen, Juli, ¿te querés ir a hacer temporada a la playa? Uh, Mar de Plata. Estoy. No. <risa> Partido de la Carlos. Costa. Santa Teresita, oh. San Bernardo, eh, Mar de Ajón. Eh, Mar... Ah, y ese era con Edu Bataglia que hacíamos la segunda mañana. Es que, Juli, has hecho un montón. Sí, de todo. No. Yo, oh, todo yo, yo, yo sí Me todo, encanta. yo quería aprender. ¿Cómo es ese momento donde te llaman y te dicen, quedaste? Casi me desmayé. ¿Pero te acordás cómo fue sí, mientras, mientras, mientras cortamos mi espinaca? ¿Te acordás sí, cómo fue? me acuerdo. Fue? Me acuerdo que nada, me sobró el teléfono y me dijeron, bueno, Juli, eh, ¿cómo estás? Soy creo que de Mercedes. Bueno, eh, nada, te queríamos avisar que, que nos gustó mucho tu trabajo y que bueno, nada, que te vamos a avisar para que te hagas los estudios, los estudios médicos. Uh -huh. ¿Qué? ¿A dónde llegué? ¿A no, dónde? ¿Qué? Y yo... Hacía dos meses que había llegado a Buenos Aires Pensando, bueno, por ahí la voy a tener que remar un año Haciendo ¿Sí? otras cosas, laburándose de lo que saliera Para, para conocer gente Porque no conocía a nadie Y, ay, floté de emoción y nada, y de ahí en adelante me, me cambió la vida para siempre Me cambié muchísimo, muchísimo qué lindo, el viaje entré. Y qué lindo mensaje también Soy esto De que cuando uno se lo propone Y sí. se va y pelea y confía sí. Sobre sí. todo Buenos Aires, los medios de comunicación Bueno, puede ser cualquier laburo Hoy en día re, re sí. bueno y, y sos un recontra ejemplo, sos mendocina, estás acá Y enseguida quiero que me cuentes ¿Qué estás haciendo acá, Mendoza? Ah, sea, ¿Te parece? Dale. Mientras cortamos la final, Pero espera, dale. rápidamente porque nos hemos desviado De lo que vinimos a hacer acá Sí, es lo importante. No, eso es rápido igual. Mira, sí. yo acá te puse aceite sí, de, de oliva. Simple. Sí, Ya están los fideos listos. Sí. Lo importante es. Acá. Los fideos nada, los que quieras. Si te gustan fideos de huevo, queda muy rico. Están eh, más bien está, la cinta finita, uh -huh. porque la cinta gruesa por ahí. Sí. Los amasé toda la noche para vos. Me encantan, están espectaculares. espectaculares. Porque lo que terminamos haciendo es los mezclamos, uh -huh. los salteamos en la salsa. Entonces, los fideos tienen que estar listos. Perfecto, eso no tienen ningún tipo de no, demanda. acá guardadito Entonces, mucho seis. ajo. Uh -huh. Me encanta el ajo, así que yo le pongo mucho ajo. Hay una técnica y con esto seguimos con el programa Cuando sí. estás cortando ajo o cebolla Viste que te queda un olor muy fuerte en la mano sí. Tenés que agarrar el agua fría sí. Poner las manos para abajo con el detergente ah, no. Así, agua bien fría Y te, te tirás todo el olor para abajo y se te va mágicamente El olor de las manos El secreto es para abajo Secreto para abajo, te juro, así no, así. Hacelo, Lucas. bien, mira. Luca, por favor, la receta. Pero, no, entonces para estos fideos de espinaca y ajo, de Juli Navarro, ¿qué necesitas? Un atado de espinaca, crema de leche, dientes de ajo, aceite de oliva, un paquete de fideos, sal y pimienta a gusto. Ahí está. Bueno, también le podemos poner un poquito de queso si quieren para terminar el plato. Eso es como elección tiramos Dale, ojo. tiramos ahí está nosotros nos quedamos acá haciendo la salsita de estos fideos de espinaca con de espinaca y ajo de Juli Navarro Ay, y te encanta. cuento